Hola queridos k Lovers, bienvenidos a un nuevo video. Te compartimos nuestra experiencia de comida coreana en Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Mi amiga Annie y yo fuimos en búsqueda de restaurantes coreanos en la ciudad de Panamá. Si buscas buena atención y barbecue coreano, Ariran Restaurant es para ti. Si vas solo en compañía, podrás vivir esa experiencia foodie. El de la para tu familia, que el Puedes sentarte en una mesa de estilo coreano Ani y yo pedimos deliciosos menús de este restaurante, entre los cuales pudimos probar mandu, pollo frito al estilo coreano y la famosa experiencia de barbecue coreano. De entrada, probamos el mandu con una deliciosa salsa de soya. Las salitas de pollo fritos estaban jugosas y deliciosas hasta chuparse los dedos. Pedimos para la barbecue coreana Sam Sal, y nos fascinó este restaurante, ya que puedes elegir entre pedir ayuda para hacer la barbecue o uno mismo puede prepararlo a su gusto. Quieres vivir esta experiencia. Ya sabes dónde puedes ir a disfrutarla. Y bueno, estoy aquí con Annie, que me acompañó hoy en la experiencia de la barbacoa coreana aquí en Arirang, Restaurante. Se las recomendamos para que la visiten y bueno, hoy casi prendimos el lugar. <risa> sí. Pero oh, se hizo. Se hizo, lo hicimos, cocinamos, sobrevivimos, nos tuvieron paciencia el staff es súper chévere, de verdad. Y encima salimos premiados porque nos dieron sí. snacks y todo. Así que bueno, teníamos rato de no grabar un video para el contenido del canal Y bueno, ahora sí se dio Hemos hecho podcast También las pueden escuchar a Ani, a Mari y a mí En los podcasts que hacemos eh, en Spotify en De K en Acción Así que por ahí les pasamos el link para que nos sigan y nos escuchen por el podcast que tenemos Bueno, pr pronto esperemos retomar este año 2023 con un podcast nuevo Exacto y ver si podemos hacerlo nuevamente Así que estoy muy contenta Porque te veo Primer mes del año al fin. al fin Así que bueno, esperamos volver a tener otra experiencia De comida coreana Y en este caso es una barbacoa coreana Espectacular, ahí van a ver las tomas Que tuvimos y casi El incendio <risa> El casi incendio, El incendio. <risa> Pero estaba todo muy delicioso La comida deliciosa Y bueno, vale la pena regresar para probar otras cosas. Aprobado. Bye. Y aquí tenemos a alguien que casi prende un local. Sí señor. Ay Dios mío, qué torpeza. Está todo lleno. Esto no es efecto especial. Es que en realidad casi prendemos el lugar.